Hola amigos, soy Silvia Hinerman y tengo la alegría de presentarles mi nuevo libro que es La mesa sin fronteras, el tomo 1, porque el 2 va a venir pronto. Y les cuento, es un viaje gastronómico, histórico, geográfico y de costumbres de cada país que les voy a nombrar, terminando siempre en la mesa, por supuesto, para saborear esos sabores de otras partes del mundo y ahí vamos a aterrizar por España, Italia, Francia, Alemania luego México, eh, Brasil, Chile, Perú después vamos a Japón, a China, Armenia y terminamos en África con las cocinas étnicas de los pueblos de África que son muy interesantes eh, estamos seguros que lo van a disfrutar como nosotros a elaborarlo y estos libros están a la venta en la tienda online de Abracadabra Ediciones y en Amazon. Todos los links de estos lugares los van a encontrar abajo de esta descripción para que puedan llegar a ellos. Un abrazo grande para todos.